Muy buenas a todos chicos y chicas, grandes y mayores. Bienvenidos un día más a mi canal. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Assassin's Creed Origins. Seguimos aquí con las misiones. Vamos a hacer amenaza inminente, ¿vale? Tenemos ahí ya casi a punto de terminar. Que nos den el objeto misterioso. Ya tenemos alguna otra misión. ¿De acuerdo? Pues nada. Vamos a ver. Estamos aquí donde lo dejamos. Anterior capítulo Hay que buscar ahora El seguimiento para allá Saco mi chocobo Mira la, la cabrita que le estoy viendo No se me se ha dado cuenta Ahí, aquella sí <ríe> Bueno Vamos chocobo Bueno, tranquilo Le iba a atacar la, el águila Pero al final Le he atacado yo Vale Lo bueno que podemos saquear desde aquí Tenemos que mirar los puntitos también para, para ir subiendo Pero bueno Vamos a ver A ver si le he a la cabra desde aquí <risa> Ya no Ya no Con la cacería Venga vámonos A ver El mapilla Ah vale podíamos ir a lo del A lo del buitre Es verdad Teníamos aquí pendiente lo del buitre. <ríe> pues venga, vamos para allá. ¿Vale? Aunque tengo aquí una interrogación, pero bueno, que me da igual. Interrogaciones, ¿vale? Un momento vamos a ir eso y, y luego ir a, a la misión. De amenaza inminente. Así que vamos allá. Muchas gracias a todos. Ah, aquí estamos, por aquí. Bueno, ya sabéis, chavales. No se olvide de dejar like, comentar y suscribiros al canal si no lo estáis. Por supuesto, activar la campanita con todas las notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo. Mira aquí esto. por Pobresillo y crucificado. Venga, vamos por el buitre. Vamos por aquí arriba o yo qué sé. Vale. 100 metros. Venga. Ya nos queda poquito Están ahí, están ahí Están ahí, cuidado que ya nos pueden ver Ve Ok Vamos a ver ahora el arco Que utilizamos vamos se llueve los latidos, ¿eh? Conforme nos acercamos bueno cuánta gente, tío Y esto, esto, es un montón de, de esto, gratis De experiencia Toma Toma Ay, que me he quedado sin munición <ríe> Bueno, bueno, que nos funden, eh, chavales <ríe> Sí, claro A ver, esto Eh, me están hinchando, eh Ay no le he dado, tío Cuidado, eh, que nos pueden De aquí, de aquí, con tanto arco Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos. Bueno, bueno, bueno, que me hincha. Se sube un poquito la vida. Bueno, que me hinchan, eh. <ríe> vamos, vamos, vaya. Vamos, vamos. Esquiva. Sube, tío. ¡Vamos va y todo! Bueno, bueno, ya, ya estoy liquidado. <ríe> vámonos, vámonos. ¡Corre! ¡Corre y sube! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Que viene este! ¡Del <ríe> cabello! <ríe> Uf, me he recuperado, chavales. Mala idea, ¿eh? ¡Vale, idea! ¡Ah! Hay que alcanzarlo, madre mía, esta, pero bueno! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Miren, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! Vaya, yo iba por un buitre y nada, no la que estamos liando. ¡Ay, ay, ay, ya! ya ¡Estoy muerto! ¡Vámonos, vámonos a ver, el camello! ¡Guau, chaval! ¡Uf! Uf, un río en el camello, <ríe> Madre mía, la flechas, tío. <ríe> Venga, alguno, vale. ¿Qué todos por ahí, tío? Aquí uno. Ya, ya me van a liquidar, ¿eh? Aquí uno... ¡Cuidado! ¡Dios! ¿Cuánta peña, tío? Dale, dale, dale dale. Ah, buah, chaval Tiene que cambiar la espada O algo, tío Bueno, vea Ya estoy muerto, eh Bueno, vámonos Es que están lanzando Y constantemente Las flechitas esas, tío Chiste, chiste Madre mía, chaval Esquiva, esquiva vaya. Buah, guau! guau Que me viene guau, <ríe> guau! guau Que me pilla ya otra vez Aquí vamos a morir Aquí, aquí, aquí, aquí En el desierto vamos a morir <ríe> Buah, chaval Qué agobio, tío ¿Qué me enfrentaría yo a esto? <ríe> bueno, encima tengo que ir aquí a todo el... Este. Para, para, para ay, Para todo el cabello este Ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay el cabello Vamos, cabellito <ríe> Fenomenal el cabello ¿Quién me iba a meter? Sé que está mal, pero lo vamos a liar Ya es parda ya, de perdido al río Vámonos Estoy casi aquí, tío Corgado Vámonos, que no nos pille Uf Madre mía, chaval Cuidado, ¿eh? Pasado de largo <risas> Madre mía Al final ni el buitre, ni nada Todo oh, su Bueno, vamos, tenemos por aquí El carro, vale. Bueno, que vienen para acá todos, eh. <ríe> qué mala idea. Hemos tenido. Y hay algo. Hay uno. Algún. Tesorillo. Ah, escalera. ¿Qué ha pasado, tío? me han visto qué? Se si me van a ver. No, no, es que, es que, no Ahí tiene a escudo Ahí Cuidado que viene Me ha llamado la atención de todos, tío, creo Vamos a la espada Venga Vale el viento levantará las arenas Ahí Estamos que ahí yo. Pero bueno Recogí munición Cuidado, eh Estaban por allí la La cuadrilla Cuidado, nos pueden ver Son 36 nada más, ¿eh? Pero es que había un montón y madre mía uf. Vamos a ver cómo hacemos esto Ah, no se van de ahí, a ver Tiene uno por aquí Ahí está el loro así si me van a ver el comandante del fuerte se niega a colaborar pronto llegarán más soldados los superaremos a razón de que... vale, estamos llenos lo mismo les tiro una bomba o algo, tío a ver, un momentito mi equipo aquí, cambiamos vale Pon bueno, aquí una bombita de fuego yo creo vale Ahí las tenemos Parece este que se van Pero ese le tengo que dar, tío A todo el grupillo mm. Que no No les doy bien, tío A ver No venís para acá, ¿no? A ver, a ver Si puedo Desde aquí Ahí ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Al NE, ¡Toma, net. Ahora está ahí ardiendo Ya, ya. Todos a la vez. Se han quedado ahí un poquillo bugueados. No sé saca si el arco o algo. También podemos bajar, pero no es lo que más nos interesa, ¿vale? Tenemos que confirmar esa muerte, creo. Jupé. Ahí. Hay movimiento, no le damos. A ver el otro Se escapaba Toma A ver el otro Cuidado con este que viene también Ahí Si está. pueda Ay, Me doy, tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Eh, son los que le pasa Los remanos chulitos como tú Ahí tenemos uno A ver si le doy la cabecilla. Toma. Ahí, eliminate. Vale, me quedan un par de ellos, parece. <ríe> A ver si podemos darle. Me he dado, tío. Están viendo. Me queda sin flecha. Ah. Mira, no le doy. Que ¿Qué? ¿Qué? no, hombre. Dándome flechitas también a ellos. Dardito. Un 39, mira, y me ha dado... Arde. Arde. <ríe> Así le doy. <ríe> Mochilla. Tiene vida ese pavo, ¿no? Me está hinchando Me voy a quedar sin flecha A ver el otro, pero bueno o estamos sea, todo mosqueado el pavo, me está hinchando ya, ¿eh? Me está hinchando Ven para acá, ven para acá Toma esa Y esa, y esa Y esa... ¿Y esa? Hombre, ya... Buah, menuda maza, llevaba, menuda hacha. Me falta allí el otro, pero bueno. A ver si cogemos algo de munición o algo. lento. ¿Lento de qué? Ven Para acá, te lo voy a decir yo a ti. Ahí está. Ahora que no es lento, ¿eh? <ríe> Ahora que no es lento. Hola. Ahí tenemos tesorillo y todo, ¿eh? Buah, chaval. Tenemos que ir eliminando enemigos. Aquí poco a poco. Como podamos. Venga, y vamos por los objetivos. Esta ciudadela es un poquito difícil. Así que bueno, vamos a ver. Ok. Estamos por aquí. Un momentillo, disculpad. A ver, se nos ve por aquí un montón de grandes <ríe> Madre mía, verás tú cómo me tape algo Venga, vamos a ver, chavales Vamos con un poquito aquí de munición, ¿vale? Ahí Que yo creo que ha estado bien Luego también podemos dormirlo También lo de las bombas Pero... Ahí tapo bastante a Los envenenados no los he probado todavía Vale pero bueno, los narcóticos van muy bien. Nos dormimos y vamos a ver dónde vamos. Aquí hemos liado una buena escabechina. Vamos a ver. Uno y 65 metros, que es el carro. Vamos a poner el carro y luego vamos por el otro. El viento se eleva y con ¿sale? él la arena. Venga, vamos a ver. También tenemos uno aquí abajo. Tendremos que confirmar la muerte Ahí está Vale, que he liado aquí, a ver Ahora los carros. Ahí, bien, bien Vamos a ver, liquidar al capitán y tal, pero bueno No tienen más loot Dame flechita Vamos, ya no Venga, va, eh. Cuidado, eh Ya sabéis Guardia ese bueno, acá de allí me está buscando. Vamos a vale. Quiero ir ahora después a... a por el cofrecillo ese. A ver esto qué. ¿Para que meterle fuego o que le hacemos esto? Hay un carro con sabano, dice, destruirlo y ya está. Cuidado, si va a venir alguien. Hay uno ahí arriba. Cuidado, eh. Está, ¿no? eh Ya sí. no hay soborno <risa> He Vale, estupendo Es una pasada el juego, eh Venga Vamos a ver la peñita esta Este por ahí Junto en el... ¿Cómo está el... el caballo, no? Está hecho polvo, está ahí que mete a las patas Ahí Está ahí todo Todo buqueado, el caballo, pobrecillo ¿Dónde por qué <ríe> o oh. qué? ¡Eh! ¿Qué me han visto? ¿Qué me han visto? ¿Qué me han visto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? <ríe> Cuidado, creo que ha sido este. Que viene. Cuidado. He visto algo. Ya no va a haber nada. ¡Hola, amigo! Para acá. Ahí. Ah, descansar. Vale, el otro también está bugueado ahí. Yo puedo decir yo el caballo. <ríe> ahí. Lo hemos liberado. Venga, te puedes ir donde quieras. Vamos oh, a ir a por este. Eh, cuidado. No, este no. Este tampoco. Ahí. ¡A dormir! ¡Odio! ¡Odio! A dormir A dormir Tengo <risa> ir por este primero Antes de que se despierte Uno por aquí Bueno, y esta tormenta de arena, chavales Dios mío Otro por aquí Vale, pues mejor para nosotros ¿o? Si no nos ven ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no está escapar. No lo veo oh, Este me ha pillado ya El capitán, eh Cuidado Cuidado Ahí, ahí, media vida. Ahí está, romano. Hemos que esquivar un poco. Eh, eh cuidado. ¿Qué era, eh, guerrilla? ¡Toma! Ahí eh, tiene el escudillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado que no. Cuidado, eh. Nos sincroniza rápido. ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, uf! Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero morir ¡No! Me ha dado, ¿eh? ¡No, no llames a nadie! ¡No llames a nadie! va para el otro lado! ¿Dónde ibas tú? Ahora. ¡Uf! No, chavales, es que no veas, ¿eh? Bueno, esta experiencia buena ahí ¿Dónde está el otro? Se me va, tío Allí y no ahí llego está. está muy lejos, aquí. ¡Ah, ah, ah! ¡Otra! Este es tu fin, perro. Sí, tío, me ha pillado ahí, pero bien, ¿eh? Estaba buscándolo y me ha pillado a mí Hay que tener cuidado, ¿vale? Son de más niveles que nosotros ahí Bueno Alianza frágil Padre Cleopatra, Ptolomeo, Auletes Vamos a ver ¡Los buitres! ¡Ahí los buitres! En el aire difícil Vale Estaba aquí el... El buitre Está muy lejos ahora, ¿no? 140 metros? Vamos Lo que ahí arriba, creo Ok Ah, bueno, ahora me dice que me vaya con Otis Pero bueno, antes iremos ahí a, a limpiar eso Vamos a vengar, a ver dónde está el... El buitre... ¿Está por aquí arriba o qué? Supongo Vamos a quitar el buitrecillo Aquí un tesoro Ok Y vamos a ver Amigo, Ah, este es mi águila. Vale, estamos en la guarida al lado, ¿eh? En el buitre. A ver. 24 metros. Allí. Bueno. Vamos a ver. el aire no están. Estás por aquí. ¿Se me ha ido o qué? Creo que era lo de antes, ¿eh? No buitrecillo allí, a ver, están allí abajo. ¿Y si ¿Están comiendo uno? Venga, a ver si lo apunto bien. Ah, ya se me ha ido ese. ¿Estás es para ellos si no? Ay. Vale. Vamos a ver qué nos interesa. No Ahí vale, lo tenemos. Ok, está durmiendo y todo Venga Me lo he pasado, Irene Vamos a por él, ¿vale? Me pega aquí con el arco depredador Ahí Quieto, quieto Bien, ya lo tenemos otro me da igual un poco Este es el que no interesa, ahora nos atacarán, pero bueno mm, Vamos a ver. Hay que volver ahí Vale No Ahí Vale, me queda un capitán Y un comandante y cuatro tesoros No vamos a dejarlo eso ahí Sin saquear, ¿vale? Vamos a intentar llegar abajo Vamos, Valleque y vamos a ver, chavales. Ve. Eh, ahí están luchando. Ah, vale, qué gracioso. Ataca ahí. Toma. Yo te ayudo, amiga. Toma. <ríe> así, ¿Molaría? Tomarlo. Vamos. A ver si puedo tomarlo. Ahí con el dardo. Eh, mejor no llamar la atención por ahí. Ay, que se me va, tío. ¿Dónde está? Cuidado Hay que darle Si no Nos va a atacar Ahora Es mío Nos tomamos Bien, chavales Tenemos un animalito ahí <ríe> Nuestra mascotilla Cuidado que vienen Este le voy a pegar ya Si puedo Vale Eh, mira, mira la inteligencia artificial, oye mira, mira. Anda va, amigo? Dale, eh. Toma. Ay. Mira. Eh. Eh, cuidado. Buen menudo Toma. Y toma. Cómetelo ahora. <ríe> Las cabecinas, ahí, venga, con cuidado, eh. Puede haber más guardia ya sabéis. Mm, vamos a ver, estaba ahí Capitán, estos, tío. No los he perdido. Va, vamos para adentro, capitán y un comandante que tiene por ahí. Ah, míralo. Buah, el otro es que chungo, eh. 39, 40. Vamos por aquí o qué? 129 metros Están por el Con cuidado, eh Voy a coger un poquito de munición aquí Ahí, guay Y cuidado, eh Con estos que están por ahí arriba Vamos, vamos ¿eh? Nos puede Divisar y da la voz de alarma y no nos interesa eso para nada Intentar dormir el primero que vea o... que me va a ver Pues toma Ya no me ves Aquí, aquí Aquí estamos bien Cuidado, eh Vale Creo que es que no, no divisan pero rápido Agárate, amiga A ver si se asoma no, se van para allá. Espero que no me vean, ¿vale? Ah, antes lo digo. Pero bueno, no encima viene este... Que se va a matar a mi animal. ¡Toma! Bien. Es que si le pega con bueno, el escudo a nuestro animal, él lo liquida. Toma... ¿Para acá, amiga! Cuidado, cuidado. Vale. ¿Cómo viene? ¿Cómo me hace caso? <risa> Bueno, poco se habla de la victoria de allá de España, ¿eh? Ahí tengo mi banderita, también Ahí Poco es la que le dimos A Costa Rica Vamos a ver el domingo contra Alemania Eso ya es otro cantar, pero bueno Esperemos que sí, ¿vale? Cogemos aquí munición A ver si está durmiendo, creo, ¿eh? Vamos silosamente cuidado con los de arriba Con los guardias que nos pueden divisar y por dormirlo no. Aquí Ahora habrá El del 40 Vale Aquí un montón, tío Entonces hay dos Tres Están durmiendo <ríe> Pues Muy mal hecho, chavales Ahí Tú vas a dormir del todo Ahí Vale Y este no sé si dormirá Pero también Vale El 39 Este ya liquidado Vea eh. Eso es por bajar la guardia. ¿Se puede bajar la guardia? Ok. Ahora vamos por el del 40. Acá okay, es que... Y ayuda a los rebeldes y todo. Me, ¿Me doy. Sí. Me Vamos por este. Lo que no haya más. Y que no nos vean. ¿Eh? ¿Qué os parece mi mascotilla? me ha averiguado aquí? ¿Eh? <risa> ¿Cómo mola? No me digáis que no Venga, vamos más munición aquí Perfecto Y vamos por el 40 Este ya va a ser más difícil, ¿vale? Menos más que Estamos limpiando aquí Eh, cuidado este, cuidado, cuidado Lo veis algunos que no los vemos Porque no los tenemos señalados y pueden dar la, dar la voz de alarma saca la aguililla Vale Me va a marcar los tesoros y tal Pero el mano marca los guardias también y, y la de esa Cuidado, eh Pueden ver Venga Tesorillo y tal A ver este de por aquí La escalera Pues nada más No quiero liberar todavía a los guardias No sé aunque estamos ya aquí bueno, Ya que estamos A ver, cuidado con el eh, Con ese, cuidado con ese Que nos pueden ver, tío Eso de ahí arriba, ¿vale? Vigilante Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Lo liberamos Te has liberado ya Nada, hombre, ten cuidado con mi leopardo Que no te coma. Ok está, ¿no? Ocultarnos, que no nos vean Bien, bien A ver, eso nos da experiencia Y buen karma Cuidado que viene allí uno, tío A ver Pues toma A ver Ya no han visto qué, tío Creo que han visto a los, a los esclavos Por eso no quería liberarlos, tío Por si ellos me lo van a matar a ver, por aquí no puede subir Mentillo A ver si buscamos ahora ¿Quién, tío? El leopardo no se caraba, El leopardo no sabe gatear, pero bueno Imagino que Cuidado, más está durmiendo el otro, ¿eh? Venga, a ver si lo diese Ah, qué mal bueno, a mí me da igual, ¿vale? La cabeza que lo huivo lo entra, me lo cargue Venga, aquí ponemos aquí Una trampa, por si acaso No, parece que está durmiendo, tío no, Vamos, vamos Manolo, bueno eh, Ese que Bueno, bueno Ahora, ahora, el guardia Vamos Trae abajo, tío Venga, bueno, a ver, ¿no? Está ahí abajo A ver si llego a los A los barracones Cuidado, ¿eh? A ver, ayuda a los rebeldes Sí, ¿eh? ahora voy Ay, Cuidado ¿eh? Buena, buena Bien, bien, ya los tesorillos, ¿vale? vale esto ya... ¿Qué de qué? Ven para acá ¡Ah, mía! Vamos a ayudar a nuestro leopardo <ríe> ¿Qué de qué? Ya me da igual, ya ¡Ven para acá! ¡Eh, <ríe> que viene otro! Ven Vamos a ayudar a los... Civiles estos, qué tío me lo van a matar <ríe> si me quieren liquidar la mascotilla chavales que de hecho me la han liquidado creo pero... pues lo vas a pagar toma por ahí mi mascotilla bien bien tiene poca vida pero bueno sobrevivido bien bien hay que esperar un poquillo que se le va rellenando sola también como nosotros y bien Ahora iremos a la misión, ¿vale? Hay que limpiar aquí Venga, voy a ver los otros tesorillos A ver dónde está Hemos pasado antes por ahí, no había Nos quedan tres tesoros, aquí tenemos uno A 49 metros Y estos dos, vale, vale No sé Están aquí, venga, vamos Vale uh, Por aquí mismo Está mosqueado, ya lo sé, pero bueno Que se sigan mosqueando, ¿vale? Aquí tenemos uno Ok Vale, a ver si lo doy desde aquí Toma No baje la guardia <ríe> Como mola, no me digáis que no Chavales Vuelvo a saquear Y desde aquí A ver Este no le doy Desde aquí Pero busco otra Otra almenilla estaba, amigo? <ríe> Cúbrete. Ok. Queda Tesorillo por ahí. O se lo localizo. A 15 metros. Uh, por aquí. Mm. Ah, creo que era donde estaba el otro, ¿no? Sí. No Hemos estado aquí antes. Vale. Ok. El de este tiene que estar un poquillo agobiado. Ok, bien, mineral de este raro. Me queda uno. Eh, chavales, misión completada, ¿vale? Ubicación completada. Ciudadela de Pisa ahora. Que son muy difíciles, ¿eh? Estamos bien ahí en el 39, subimos al 40 y tal. Esto ya lo leímos: nuevas órdenes de castigo. La continuación se colocará boca abajo con la espalda mirando al sol. Madre mía, después de darle 10 latigazos y tal. ¡Menudo eran estos, gente! Saquear. Voy a romperlo, pero bueno. Ok, mira aquí cómo cocinaban. Ah, no, es la letrina, parece. <ríe> parece que el baño, sí, sí. Es el baño. Ok. Está bien hecho las cortinas y tal. Bueno, este no lo había visto yo, tío. Este hombre... ¿Está vivo qué, tío? ¿No se sabe? Tiene mala cara, desde luego. No... Mm. Católico no le veo Bueno Hemos liberado ahí a los que hemos podido ¿Vale? Vamos a ver dónde nos vamos A ver Pues hecho lo del Lo del buitre, ¿vale? Aquí la ciudadela, hemos hecho la misión Ahora nos manda el quinto pimiento, pero bueno Vamos a ver las misiones, ¿vale? La amenaza inminente Tendremos que completarla, ¿vale? Vamos para allá y luego haremos para... la del pesado final, imagino O algo, eso, vamos a ver Me manda el quinto pino Eh, ¿esto qué es? Una de esta por aquí, tío Tenemos que ir a ella, eh Atalaya La marco, vale, qué bien que la he visto Y vamos a ir a por ella De acuerdo Más cercano que veo es este, parece o incluso este. Vamos aquí. Ok. Bueno, chavales, hemos dado ya ahí un golpe a la mesa ahí en la Copa del Mundo, ¿eh? 7 a 0. Poca broma. Yo casi vaticiné ahí en, en el fútbol 2023. Casi vaticiné el resultado. Yo le metí día 0 a Costa Rica, pero bueno Los nuestros le han metido 7, así que genial Allí tenemos que ir, chavales Vámonos Ok De noche, de noche también mola viajar por aquí por el desierto Así que venga, vámonos Con mi de guerra A ver, ¿por dónde vamos a subir, tío? Tenemos que buscar ya un camino por aquí Voy primero a aquella, ¿vale? A la, a la atalaya va a hacer en línea recta Lo más posible ¿De acuerdo? Vamos a ver Hasta donde nos deje nuestro Chocobo Muy bueno, ¿eh? Yo no me lo esperaba esto de la participación Ahí de Square Eni, ahí con... ¿Qué ha pasado? Desierto remoto me ha avisado algo el radar ¿Los Square Enix con Ubisoft? No sé, ahí lo del Final Fantasy y tal Está muy bien La cabrita la dejamos Venga, tendremos que escalar Vale, dejamos nuestro Chocobo por aquí o algo y... Y vamos para arriba Vale Vamos a intentarlo por aquí Bien Venga, todo lo que nos vayamos acercando Pues bueno Aquí ya me bajo, ¿vale? No lo vamos a forzar más, por supuesto. Es un chocobo de, de caminos, no de rocas y montañas. Esto es lo bueno de este juego, ¿vale? Me encanta que podamos escalar cualquier roca y cualquier historia, tío. Hay muy pocas cosas que no se pueden escalar en este juego. Venga, tenemos que llegar ahí arriba. Y sí. Así que Muy buenas, bienvenidos Ida <ríe> Ok Juegazo, eh Venga Vamos por aquí, por la tolina esta Ok Alejandría, tenemos que ir Y así igual tengo que volver también Aquí estamos, chavales Sincronizamos. Mira qué vista. Lo que encima merece la pena aquí subir, ¿vale? Porque fijaros esto. Que maravillosas vistas tenemos aquí. Vale, todos los templos, todo. Un poco mareante ahí, pero bueno. <ríe> Pegamos ahí un chute de... Mira, las pirámides que ¿eh? las tenemos ahí. Hace ya tiempo que no las visitamos. Es cachis. A ver, me voy a poner mirando para allá. Ahí me movió y la guililla se asusta un poco. A ver el mapa. Vale Y pues ahí Pirámides que salen aquí no, no las veo yo En el mapa A ver, sí, tienes esa esta, sí, sí, sí, sí Sí, ahí ya hemos estado, ¿vale? Una misión que tengo por aquí y tal Pero bueno, lo demás está todo completado pues Venga, vámonos a Alejandría, ¿no? ¿Qué os parece? Vale No sé si habrá algo más por ahí, pero bueno Vamos para acá A ver qué pasa aquí con El tema este Con Otis es Rápido, vámonos Ok Vamos a ir Rápido, tenemos que También enfrentar Un cazarrecompensa de estos un, un filaque de estos Que van a por nosotros Ransas II da nombre a más estatuas y templos que ningún otro faraón. Igual que hacía muchos rayos anteriores, le ponía su nombre a todo lo que encontraba. Ponía la firma en todos lados. Ahora nada no más se construía el Ransas. Y la prueba de embarazo, ya sabéis, os ponéis un hilillo ahí al cuello de la mujer y se le hincha y se le rompe. Y este que dice ser padre Ransas II engendró a más de 100 hijos, de los cuales más de 50 eran varones. Madre mía, chavales. Pero máquina, el Ransas Segundo Venga, vamos a ver Me tengo que poner la capucha Aquí creo que no se le da tanta importancia a la de la capucha Nos podemos poner Voy siempre ahí con, sin capucha Pero mira esto Estamos en Alejandría aquí Venga Vamos a ver para dónde vamos En principio para allá 300 metros Pero ¿Cómo me bajo de aquí? Había una manera, no me acuerdo. A ver. Ah, y el, a la paja esta. Ok. Bien. Y vamos para allá. ¡Oh Dios! que de esto. Es que nos puede matar, eh. A mí me da igual. Nos vamos, míralo. Está aquí, tío. Es que no sé, tío. Nivel 35. Podríamos intentar los chavales, tío. Vamos a por él. Vale. Venga. ¿Qué va por ahí? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Valle! ¡Que se nos va! Eh, eh, ¡Eh, dónde vas tú? ¿Ahora tú que. Dispara le voy a pagar? ¡Toma! ¡Toma! ¡Me eché ¡Pues toma! Y tú también ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, amigo? ¿Dónde está? Ahí ¡Toma! Hay que tener arco también. Cuidado que no revienta. Hay que me quedar sin flecha. <risa> Idiotito, tu priming. <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Está disparando a otro que, No, es él, ¿no? Toma ese. Cuando un poquito. Cuando cargo. Toma. Arde ahí en el infierno. <risa> Va quitando vidilla Toma Me quedan todavía 20 flechas Este lo liquido Hombre, la estrategia es la estrategia Entra guarda la... spa. Pues toma, está Me quedan un par de flechas Mira, mira cómo chilla Ahí hemos fallado Y ahí ya no fallo Eh, adiós fila que Cuidado con la guardia No, no <ríe> Mirad, eh mira, sé cómo ha venido ¿Has visto qué tío? Se vaya Enfrenta porque no un nivel 35 Y fijaros desde aquí con el arco Si no A ver si tenemos que confirmar la muerte o algo Sí, sí, perfecto ¡Ya! ¡Nuestro primer filaque! ¡Derrotado! ¡El extranjero! ¡Vamos ahí! Manda un arma y todo! Siwa, ¡Nueva misión! ¡Presa de los filaques! ¡Es perseguido por crímenes contra nuestro glorioso nosotros <ríe> ¡Vale! Como me he curtido en el combate, posee numerosas cicatrices en el rostro <ríe> El primer medjay de la historia a ver, ¿dónde lo he hecho ejecución? este? Quienes las tienen deben morir antes que yo lo he hecho aquí, al brasero. <ríe> Nivel 40 Ese ya cuando subamos un poquito ¡Ay! ¡Al brasero, ¡Arde! <ríe> mira, mira, mira, mira, mira, mira, chavales No hagáis esto en casa Vale, esto lo aprendí ahí en el de Forrest ¿eh? <ríe> Luego te daban huesos y tal ¡Eh, pues lo tenemos! ¿Primer filaqué? ¿Vamos a por el otro o qué? Tenemos tesorillos también Ok tesoro ¿Lo ¿Te hemos escondido? Espero que no Ven. Ha sido buena estrategia la del filaqué a ver cómo podríamos llegar al tesoro Ok ¿Qué te pasa a ti? Por aquí Vale, en el jardín este No Está ah, para abajo Ok pues Tendré que encontrar La bajada ahí, ¿vale? Dice que está abajo, vamos a ver Encontramos el tesorillo los guardias están vigilando. Ah, es un. Es un de estos. Cuidado, eh. Está ahí el tesoro, vale, pero hay guardias. Bueno, tampoco hay mucho Luego allí está el otro, vale, vale. A ver si puedo liquidar este. No, ese no. No tenemos, hey. eh. hay que seguir ahí. Cúbrete, no te cubre. <ríe> ni lo ven, a ver, ¿Eh, qué? ¿Qué de qué así pillo más munición. Ok, tiene que haber por ahí. Bueno, bien, ¿no? <ríe> Vamos, tenemos ahí el tesoro. Van bajando. Y cogemos aquí nuestro tesorito. Fenómeno. ¿Qué? Eh, que no lo he visto este. Echamos a dormir. Tengo, ¿no, tío? Sí ¿Qué? No, no lo tenía bien Ahora No lo tenía bien apuntado Ok Está venido de última aquí Que nadie le ha invitado Vale Allí viene otro Se va Mejor Tenemos aquí el pergamino Vale, la bitácora Ok Puedes construir más No le podemos pegar fuego y todo, ¿eh? A los... Okay. Bueno, bueno, como saqueamos, ¿no? Me olvidaba que teníamos lo de saquear, ¿cómo era? Esto, ¿no? Sí. Ah, tengo aquí uno, cuidado. Guardia por aquí. Hola, amigo. A dormir. Todos esos puntitos de experiencia y subimos al 40. Últimamente subimos poco. Venga otro tesorito por aquí, orito y tal. Ese inocente. Son inocentes estos. Ten cuidado, ten cuidado. Tenemos otro tesoro o algo pendiente. Vamos en la cuadra ahí. Mira cómo vuela mi águila. Por 11, por allí y tal. Bueno, allí cuántos tesorillos. Vamos, vamos a ver es que me disperso. Vamos a por el lotis ya, ¿no? ¿Eh? Venga, muchas cositas por aquí por la ciudad, pero.. Allí más tesoro y tal. Pero bueno, vamos para allá. Para nuestro objetivo. Venga, a ver cómo salimos de aquí ahora. Uh, por aquí. Ay, cuidado que... Parece que hay más, ¿eh? hay más guardia. ten cuidado. Vea, pues habrá que subir para arriba. Vamos por aquí. Sí, sí, bonitas vistas, amigo Tengo marcado el tesoro al final. aunque okay, que me lo va diciendo. Me lo va diciendo. Vale, vamos por aquí mismo ¡Ay, ay, ay! Este ya no ha visto ¡Qué nombre! Ahí Vale ¡Buah! ¡Qué bien lucha, tío! Con la espada del Final Fantasy somos casi inmortales casi Es cuando pillamos algún grupillo de, de más alto nivel ¡Cuidado! Eh... Munición Dame munición. <ríe> a ver qué... Para... Vale. El flechazo que le voy a dar... A lo lejos. Amigo. ¡Ay! Este no lo había visto. Este llama... ¡Te voy a destripar! ¡Ay! ¡Qué le doy! ¡Qué le doy! ¡Qué le doy! ¡Uh, este! Que viene, eh! ¡Chungo! ¡Apunta para arriba! ¡Ay! ¡Uh, que viene otro! ¡Ay, que me quedé la <ríe> ¡Ah! <ríe> Que me quedan cerrados ahí con el arbolito, tío. Este, este es el que estaba buscando, tío. Que me estaba disparando ahí. ¿Eh? Y ahora este el lanzamiento en cadena. Le quito el arma y le doy a este. Toma. <ríe> está guapísimo, ¿eh? Ese ataque. ¿Tienes problemas, no? ¿Eh, qué! Ya no está, ya no me ven. Venga, ven para acá, amigo. <risa> Lo llamo para que venga. Le hago la maña de judo. Y nuestro ataque es súper poderoso. Otro que ya. No mando al bajala. Ya, ya, cuando me encuentres. Aquí nos habíamos quedado. Le cojo el material por aquí. Le munición munición por aquí. A ver. Hay muchos guardias por aquí. Venga. Otro por ahí. Estamos en el Palacio Real, poca broma, tú. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Curre, vámonos! <ríe> vámonos, vaya. <ríe> no me ha visto todavía. No me ha visto, no me ha visto. <ríe> Qué divertido esto. El corre que te pillo. Venga, ahí viene otro. Os llamo. Esto está muy bien también. Esto es como lo del horizonte. Ven, ven, amigo. Vamos, romano, ven para acá. ¡Ay, que me pilla! Esto es. Me quería que me había pillado. Eh, a dormir a la hierba. Fresquita. <ríe> como van cayendo, niño. Venga, vamos para allá. Vaya como un fenómeno. No necesita puerta ni ventana. Vamos. Línea recta, cuidado aquí. ¡Toma! Oh. ¡Qué monstruo! Cuidado, vaya. Estamos en el Palacio Real y. Uh -huh. Cuidado, viene otro por allí. A lo malo, tío. Ya le iba a disparar a este, pues le pego al otro. A ver. Este que viene. B Ah. Parece que falla un poquito. El apuntado. ¿No ¡Pero si sí lo estoy dando! Eso es, muere. Venga. <ríe> Me ha costado, pero ahí están. Vamos para allá. Hola. Sí, sí. Lo decía la radio esta mañana. A primera hora. Venga, vamos para abajo y... Este, le quitamos el caballo, este Le quitamos el caballo No puedo <ríe> Ay, ay, ay, Ayúdale al rebelde ¡Ea! no tengo bala no tengo flashback, pues toma Hay que ayudar aquí a la peñita ¿Le uno o qué? Están los malos, tío. Aquí viene. Este ah, no, es el que le quería quitar él. Ahí. ¿Por qué la corta? Una de. de humo. Idioti. Creo que van huyendo Pues venga Vamos al modo arquero, eh, estupendo Este es tu aliado. Venga, ¿cuál es el caballito impotente? <risa> Están atacando, parece, tío ¿Qué es de allí o qué? Al enemigo. Yo eh, eh, eh, otro Muerde ahora sí, Arconte, deprisa el arconte. Toma, Arconte. Chúpate esa. Emma Son buenos, ¿no? Ahí. Ve. Yo creo que le hemos ayudado ya, eh. No sé. Se la averigüen ya ellos por su cuenta ya, ¿no? Ya son mayorcitos. Me ayudado ahí un poco. Tenemos al herrero y todo. A ver si subimos al 40, tío. Venga, a ver. Trans, se han cargado loti? Oh, qué mal. Vamos a ver. Lleva la túnica de un escriba. Tengo aquí esto, ah, en efecto, es Otis, pobre hombre. Romano, hay señales de tortura. Alguien quería que hablara, Chavé, tío, ¿Qué? de qué, ¿Hay más? seguramente, vale. Me recuerdas oh, para que no... Que sí, sí, sí, no pasa nada, que no pasa nada, que es una borrachera que ha cogido. No, pero hay sangrecilla por ahí, ¿eh? <ríe> Venga, soltamos aquí y vamos investigando. Ostras, tío. Oh. Venga. Pergamino sobre el presupuesto de Palacio. Nada de interés. Nada. Lo que vamos a tener que subir arriba, eh. Aquí también. Cartas y documentos del Palacio Real. Ah, no hay nada útil. Estamos a nivel 37 todavía. falta mucho para llegar al 40, ¿eh? Ahora tenemos que subir arriba. A ver este es del puñal. Lleva la túnica de un escriba. Ah, en efecto eso es oh. quería que hablara. Bueno. Vamos a ver Yo digo que es un juego muy flipante Aquí es, estas misiones son como de Como de investigación, ¿vale? ¿Eh? Hay algo aquí, sí Interactuar sangre es de Otis Intentó huir Vale Y vamos progresando en la investigación Vale No querían dejar ningún testigo Tro Clavo o algo, a ver. yo tampoco voy a dejar eh. Venga, ahí pasa, amigo. Venga, a dormir. A ver. Lo atacaron mientras dormía. En esta vasija hay algo. Sí. Tengo que romper esta o qué. Hay algo. Bueno, rompemos. Notas ocultas. Deben de ser importantes. Venga. Por favor, que ella sepa que he salido de mi dedo con ella. Sería haberme reunido contigo, Oti. Este de lo bueno, ¿vale? Venga. Pues nada, me falta algo para investigar. Mm, hay que buscar ¿Hiciste bien al reunir esta información? Ah, vale, ya, ya, ya Ok Venga si Ese es el chungo hecho. Vamos a ir a por el rufio este Vale eh, Misión completada, amenaza eminente, eh Ojo, hay un puntito Bien y va El 38 Falta llegar al 40, pero bueno ahí vale, nos han dado un arco amargo un arco ligero explicador de combo y ganancia de disparo bueno para venderlo supongo para desmantelarlo ok Miramos a ver las misiones esta todavía no vale, todavía no nos dan un atuendo ahí legendario pero bueno, vamos con la lista. Sí, ahí había algo también con el con el de la arena Iría por esta ya, ¿vale? A por el Flavio este ya, CanSino Ok El fuego de Dionisia, pero bueno Vale Y tenemos la de los demonios del desierto También y de en apuro. No, si es que No será por misiones más todas estas que tengo por aquí <risa> Vale Esta no, no sé cómo hacerla Se me quedó ahí un poquillo No sé Vamos a ver El pesado final yo creo que a estar bien El 35 llega a hacerla ya Vale Así que bueno ahí Tenemos el equipo Vale, escudos que han y tal mm. A que llegue al 40 pues intentaremos subirlo ahí, la arma y tal. Mientras, pues, seguimos con las mismas. Que va muy bien. Ahora haremos un viaje rápido, supongo. Flavio está en la acrópolis. A ver es que me lío. Uh -huh. ¿Dónde tengo aquí? ir? al final. En la acrópolis. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí Ciren Este ya lo completamos En la acrópolis romana Vale, vale Ya me acuerdo Pues nada, pues vamos a por él, ¿no? Vamos para allá A ver, Flavio este Puro linaje Se cuenta que la madre de Alejandro Más nos acostó con una serpiente que A él... Un oráculo le dijo que era hijo de Zeus Buah Eso ya son leyendas ahí El del nómada, ¿vale? El cofre de, de Jeca Que vende reda Pero bueno no, Buena suerte con los elefantes de guerra <risa> Ya te digo Hipódromo Ahí podíamos ir, ¿eh? Al hipódromo de Alejandría, tío Estaría muy bien no hacerlo en el próximo episodio o qué. Puede estar bien. Vamos a poner Flavio este. Hay que liquidarlo. Orán, búlimi, ina excel. Eh, están todos insultando a los estos, ¿no? Idioti, tu primi. Vamos a ver. Aquí no hay camino en nadie. Me estoy metiendo por aquí a lo loco con el seno. Se me desboca. <ríe> y no quiere subir. Venga, me lo dejo por aquí. No me estaré ahí ya. Bien. Esto va a estar difícil también, me parece. No, por ahí arriba no Ahí Ahí lo tenemos ya A ah, Flavio Está en la otra punta Está en la otra punta, tío Vamos a ver 114 metros Ok Vamos, vaya Ahí todo lo bueno también, ¿vale? Que escala edificio y tal y esto es maravilloso para nuestro para nuestro objetivo. Cuidado con bueno, el brasero, si nos vamos a quemar. El templo hay... de Marte. Me alegro de ver dioses romanos fuera de Roma. El procónsul Flavio hace no que me que caiga me de aquí, verás. ¿Has oído las historias sobre Sigua? De ese agujero apestoso? Vale. Que le den. ¿Y dices Cuidado. que ahora se ha encerrado en el templo de Marte? Tenemos flecha. Tengo que dar la cabecilla, ¿vale? Ahí. Toma, por mira para abajo. Sí, sí, he sido yo. Vale, hay más, bueno por ahí. Claro, este. <ríe> Está ahí te quedado, ¿no? Sí, este es el templo de Zeo. Aquí ya estuvimos. ¿Está mosqueado quedado, qué, tío? Si van a estar por aquí cerca. Creo que viene, pero como venga se va a llevar otro flechazo, ¿vale? Si no me ve... A ver, tengo que apuntar muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Dios, ¡Los dos! Doble cao, ¿eh? <ríe> Doble cao, pero hemos sobrevivido. Vamos. amigo ¿qué te ha pasado? Venga. Aquí. Vamos a por el Flavio. A ver, esto si podemos. Que esto. Uy, uy, uy. Que viene. No, se va. Pues mejor. Si vaya, pues le vamos a dar. Dale aquí. Perfecto. Ataque sigiloso. Venga. Si es la vida de bandolero de Assassin's Creed En el antiguo Egipto. ¡Eh! Lo tenemos Puma, ¡Cómo caen, chavales! Este me ha soltado luz y todo Vale, mientras me queden flechitas A ver, tenemos que averiguar cómo entrar ahí Me parece por ahí una escalera o algo Este... Cuidado que nos puede... Si puedo me los lo cepillo Cuidado, ¿eh? No, no, voy a mirar las columnas Que bien se ven Ok Vamos aquí Apuntando Despacito Hola, amigo Hola Ok Venga, le hemos dado lo suyo Así que bien tendremos que entrar por una de las ventanas esas, ¿no? Que había ahí o qué. Vamos a ver. Por aquí. Aquí. A ver. Tenemos aquí. Una cena. Vale. Aquí tenemos a Fla. El romano. <ríe> Vamos a por ahí... Acaso crees que no siento cómo rodeas por las sombras, Bayek? Como con este, eh, que tiene un poder. ¿eh? He seguido el rastro de muerte y tenencia que has dejado desde mi hogar. Okay. Ahora a responderás a ver. por la muerte de mi hijo Romano. No, ya ve, no lo tenemos ganas este. Egipcio, al loro, eh, ¿Al con él. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. Mm. A mis amigos. Mientras le puedes quitando vida. ¿Por qué no me mataste cuando pudiste, Alejandro? Tiene un poder, eh, no me puedo. Deberías unido a la orden. Nos necesitáis. Pero elegiste la esclavitud. Me tiene. Cuidado dado ya o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo me han hecho, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ah, son sombras, tío Cuidado, cuidado ¡Oe! Son sombras, pero ojo, ¿eh? A ver, tengo que pillarle al... No, bueno, se me está complicando ya la cosa, ¿eh? ¡Ojo! <ríe> ¡Ojo! No son más que trucos Sí, sí El truco del almendruco me está haciendo Que viene Y aquí donde vamos a averiguar Encima ellos nos danza, ¿eh? Yo no lo di yo, pero fíjate Tengo un poquilla flecha Toma, pues ahí le hemos hecho la pupita, eh Ese creo que era el verdadero Pues toma Aquí lo tenemos ya Ahí. Se me ha ido, tío. A ver, yo creo que el truquillo está en este. Tu amigo Media y Hedsefa también era bastante cabezada, como, esa. como lo es tu hijo. Cuidado, eh. Media vida la hemos quitado ya. Tu tiempo en la arena ha terminado. Tu mente acabará por rendirse antes. De... Uf. Como la de todos los demás. Dale. <ríe> Pero no se deja. Ahí viene. no puedes. Ahí le he dado, eh. Sí, sí. ¿Y tú? Oye, eh, cuidado. Vale. Eh, cuidado. No eres más que un gran. Pues chúpate esa. Chúpate esa. Estamos otra vez. La visión. ¡Basta! ¡Cala la cara! vaya, ¿eh? ahí Viene. Y viene. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay. está. En... esta. ¡Uah! Lo tengo, eh. Me lo tengo ahí a Flavio ya liquidado. Ahí. Venga, la teníamos mucha ganas <ríe> Lo que le hizo a nuestro hijo. Venga, le vamos a dar la pluma, ¿vale? O se vaya la de... ¿vale? ¡Flavio! ¡Mi hijo! De eso de... es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso! Tenía Roma. Me dio un imperio de mil hijos. Cada cual más. El Flavio con ¡Oh! ¡Cobarde! ¡Cobarde! no pierdas Ya estás liquidado. El tiempo. La pluma, la pluma. No puedo hacerlo, no puedo, no puedo hacerlo. Qué tema. Mira, aquí viene el hijo. Oh. El quemo. Papo. No, yo te perderé para siempre. Qué triste no tío, Además, estos juegos molan tío. Te estaré Emotivo. esperando en el campo de juncos. Está muy unido, es un vínculo muy fuerte y lo estará esperando siempre. Él mismo lo va. Le va a dar la plumita a Flavio. Vea, ahí lleva, Flavio. Ok, está guapísimo, tío. Como mola. Ea, para el Barjala. <ríe> Para el camino de Junco o para, para el infierno, vamos. Esta reliquia Ea, Ahí cual. tenemos ya el león liquidado. Ah, ya debe saber que el K de nuestro hijo descansa. Bien, bien. Estoy por echarlo al caldero. <ríe> este. <ríe> ¿Habla con Aya Alejandría? Pues sí, tendremos que ir a... A ver Allá, ¿vale? Ok Hay varias cositas por aquí Un poquito de munición bueno, ven, Nunca viene mal, ¿vale? Y muy bien, ¿eh? Hemos completado esto No era fácil Oh, Marte grande y poderoso Oh, corazado del gran Júpiter Marte Dios viril de las tierras salvajes El caminante el Abuelo de los hijos de Rómulo Danos protección Y defiéndanos Lobo de Giré. Comparte con nosotros Tu sabiduría Dale algún Aquí está, ¿no? El Júpiter este Ok Ahí lo tenemos Eso le pusieron a los planetas Los nombres de esta peña, tío Los romanos Otra vez quiero comer munición, ¿vale? Venga, <risa> la tenemos al máximo hay más cositas por aquí, o ok, arriba Puede ser También, no sé Siempre hay tesorillos por aquí que saquear, ¿vale? Poco, poco oro y tal, pero bueno Algo nos dará Por esto Ahora, no sé Creo que ya ni más nada Algo se oye por ahí, pero bueno aquí también tenemos algo Al lado de las estatuas Niño Pompeyo, más no. Más gente adora al sol naciente que al sol del ocaso. Ok. Ahí lo tenéis. ya está todo luego están en la escalerita y esas que hay ahí. Pero bueno. Yo creo muy bien, ¿eh? Esto está terminado, ¿no? Sí. Completo. Vale. Crópolis romana. Tenemos ahí el. El papiro. Pero bueno, Apolión. Apolonión, deciré. No es lo que quiero. Ok. Más misiones, más papiros. Tenemos que ir a hablar con ella. Yo creo que se va acercando la hora, ¿no? ¿Qué os parece? Vale. El último Medjay. De acuerdo. Bueno, ¿cuántos tesoritos tenemos aquí? Pues nada. Vamos aquí. A Alejandría. Sabéis que hay hasta aquí Aquí estuvimos muy poco tiempo aquí Investigando y saqueando esta zona Pero bueno Y ya ahí para los top pros El modo pesadilla, ¿vale? Nosotros estamos a nivel bajo Para tener un nivel de aventura ahí Aceptable No estamos todo el reto Todo el rato muriendo Morimos de vez en cuando y tal Pero bueno También porque nos enfrentamos A enemigos superiores A nosotros en nivel y tal Bien. Ahí estaría, ¿vale? Orambiulimiti. Ah, tenían su lugar aquí de esparcimiento, sus banquitos, charlaban, tomaban el fresquito. Mira qué fuente más maravillosa. Ahí para refrescar los pies. Bueno, pues por ahí estaría la, la haya, ¿vale? Vamos a ver si la encontramos. Ok. No verían la verdad ni aunque la tuvieran delante. A ver si encontramos la entrada. Cuidado aquí, porque puede haber peñita. Yo estoy por coger ya para arriba. Yo lo guardia ahí en la, la entrada. Vamos. Ahora para abajo. ¿Qué cachondeo tiene la Está Ahí está, tío. Está ahí atrapado o cómo... A ver, vamos. Ay, que hay aquí una puerta secreta. <ríe> ok. Vale. Pues muy bien. La verdad que es un juegazo con un montón de secretos, un montón de misiones. No te aburres. Eh, mundo abierto, puedes cazar. Yo qué sé, puede hacer un montón de cosas. Barco, buah, está muy bien, chaval. Y luego todo el modo historia, este aquí, está muy bien también. Me encanta a mí. Eh, aquí está nuestra ah, esposa. Flavio ha muerto. Vamos. Me ha costado Sí, sacar pero seguro que la, la cosa se complica. Al fin está en paz. Vamos a ver. Ya camina por el campo de juncos. Me sí. marcho a Roma. Roma. No. Sigues albergando ambiciones tontas. Cometí errores, al igual que tú. Allá. Oh, ¡Dios con el bruto! Es una locura. ¿Son romanos? Ah. ¿No? El célebre Medjay Fano no deja de alabar tus hazañas. He romano bruto. bueno. Estos son Bruto y casio amigos romanos vale vale no vamos entrar con la flota de esos indeseables septimius y César la orden ya no es solo un problema egipcio a aún reina Cleopatra ya nadie reina en Egipto está a merced de varios tiranos okay. nuestra reina nos abandonó por Roma. no ha cambiado nada en Memphis gobierna la orden allá babros. salió ahí con Julio César y tal es que la fuera liquidado a la Cleopatra bueno vamos a ver entonces nos va a complicar seguro esto no va a ser fácil me dan un trabuco ni nada ah, cositas que vamos guardando y tal vale vale Ok. esto no puede acabar así allá ah, esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre ha causado okay. tanto dolor se me han ido los amigos mandé a solo Tendremos que ir a buscar a Aya Nota de Aya Fano tiene razón, debería reunirme con Apolodoro Sí, está. si está lo cierto Acteón está involucrado Debo colarme a su aposento, es uno de ellos La máscara lo confirma, su sangre por mi quemo He de esconderme y Apolodoro podría ayudarme Me dejó acceder a la guarida Puedo confiar en él Bueno Ya se nos va Ok A 600 metros Dice que está y la puerta de salida, ¿no? No hay nada más aquí. Vale, pienso yo... Vamos a echar un vistazo, ¿O ¿qué, tío? No sé. Farolillo. ¿Esto qué no me dan nada? Nope. Eh, parece que no hay nada por aquí, ¿vale? bueno pues nos vamos. ¿Por ¿Dónde hemos venido? Ya os digo, yo estoy muy contento. Una de las mejores compras que he hecho, desde luego. Y juego para rato aquí. Llevo ya 50 horas, creo, con esta partida. Vale. Treinta y pico vídeos. 35 vídeos. Poca broma. Ahora mismo la, la peñita se está hartando de la serie, no sé. Vamos a ver. ¿Qué os pasa, caballo? ¿Es nervioso o qué? Bueno, vamos en la. allá, ¿vale? De seis, tío, estamos. Bueno. Pues vale. Ha ido ahí doy el quinto pimiento. Ese ya lo tenemos. Podríamos ir con él. Nuestro chocobo, otra cosa no tenemos Así si llego Parecía que había por ahí un tesorillo, pero bueno Vámonos, ahora Si no me caigo, voy al... Ah, mira El triren. Lo mismo es una nave de estas de los romanos A ver, la guililla Sí, hay un tesorillo ahí eh, Pero no es lo que, que buscamos, ¿vale? Están durmiendo y todo, la mayoría, pero bueno Sería fácil acabar con ellos La verdad que nos viene bien para subir de nivel, pero bueno, que no Vámonos Cuatro Necesito metros aquí para un trabajito, rápido. <ríe> trabajito rápido, dice No, tú no, sigue, no te pares aquí ¿Qué te este pasa? No podemos hablar con él no, ese no Lo veo demasiado guapo <risa> El último guardaespaldas, vamos a ver <risa> Hay alguna misióncilla que... Tu insignia ¿Eres un hombre de honor? A ver. Ya no quedan muchos Soy Enfidia. Mejai Tranjo problemas Bien, Yo tengo uno <risa> Un tesoro muy valioso Que debe ser entregado hoy Serás recompensado por tu trabajo para empezar, toma Bien. unos dragmas No acostumbro a moverme por sitios tan caros Bien, mm. trato hecho Sígueme <ríe> Pues tío, ahora tengo que hacerle la misión Lo a esto que voy o qué? A pedir es algo de la mayor importancia Sí, está de nivel 15 Por supuesto bueno. Ser mercader no es cosa fácil, no señor Te aseguro que Para. transportar pieles de tigre o estatuas es muy complicado A mí me donde no lleva una trampa Cada o... Decía que tienes que ser rápido Ah, y no te desvíes de la tarea Ni un milímetro Si no, lo sabré Es cuanto me queda desde la crecida Te preocupas mucho por el cargamento Te juro por la tumba de su madre Que los dioses la enviaron para hacer una mejor Alejandría ¿La enviaron? Ya tengo a tu guardaespaldas, cara Que no se repita lo de la última vez, hija mía ah. Espera, sí, esto no es lo que habíamos hablado y te cubriré de dracmas siempre y cuando ella esté a salvo Cara, la recepción es esta noche Debes estar va. preparada Por supuesto, <coughs> no me la perdería. la hija sí, amigo, lleva cara los a los muelles Se me va, tío Llegaremos pronto a casa, tranquila Claro que sí, gracias toro mío <risa> Eres igual que Hércules. Creo que te llamaré así. Mi Hércules. ¡Ay, qué graciosa! 350 metros. La yeah. Me ruta más arrevecida el barrio egipcio pasa por el canal. Tenemos que encontrar el canal. Vale. Y cuidado con los trigemas, esto Cambio de planes, Hércules. ¿Cómo? Ah, ni hablar. Niña, es hora de volver a casa. No voy a ir. ¿Sabes lo aburridos que son los sacerdotes. <risa> No. Quiero ir al mercado central. Dicen que hay telas persas nuevas. Las necesito. Cuidado. Si no, ¿qué? Si no, gritaré. Eso atraería a la guardia. Aunque. Oh, Dios, oh, Dios. Ya tenemos guardias por ahí. Nada, nada, vámonos. Espero que no me persigan, sí. Ya me están disparando, tío. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Como me quedé aquí pillado ahora. Uy, uy, uy, uy. Pero qué pasa. Vale. Parece que los perdemos, venga. Él iba a pegar un flechazo uno Y bien, ¿qué estaba diciendo? Si no, gritaré. Eso atraería a la guardia. Aunque sobrevivieses papá Ven. se enfadaría bastante. Anubi se lleve la ciudad. Eres segment disfrazada para ponerme a prueba. ¿Cómo dices? <risa> Venga, vete, anda amiga Es <ríe> la Vamos que se nos va la cara Me encanta esta parte de la ciudad Es tan rústica Graciosa A ver. Se nota enseguida Aquí llevan un estilo de vida sencillo Pegaso se muere de ganas de volver Caballo Pegaso, como mola Buen nombre para un caballo <ríe> Joven es un placer volver. Tremendo el caballo. Eh? Como requeriste la hemos cerrado de nuevo. Es una yegua. Eso es. ¿Era tan complicado. ¿Me vas ¿Qué? a pagar? El trato era llevarte a casa, no pagarte cosas. No creo que a mi padre le gustase que discutiésemos este tema delante de un desconocido. Por supuesto, claro. Lo hablaré con tu padre. Ay, Pegaso. Seguro que me has echado de menos. Pues claro, preciosidad. Solo te faltan las alas. Está muy bien el doblaje, eh. <risa> Estamos haciendo de guardaespaldas, ¿vale? Bien. Sube, amiga. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Voy a echar un vistacillo. Al mapa. Mm, tengo una idea. Allí para la derecha vale pues tiro para el frente y luego para la derecha ok por aquí hasta luego loca ya basta te llevaré no, a casa princesa cara sois todos iguales unos viejos aburridos nunca me puedo <ríe> divertir debería dejarte aquí no vas a cumplir con tu obligación de llevarme si me voy quién lo sabrá <ríe> tu conciencia lo sabrá desde luego <ríe> qué chunga en la Mira, cara cu espaldas es donde tuve mi primera discusión con un soldado <risa> seguro que se sintió agradecido y tiene unaemisión 23 metros pero bueno te llevaré a tu casa como acordé con tu padre y a ningún otro lado vamos en marcha evitando los soldados que, que no tengamos problema ahora van nada la posibilidad de conseguir telas perfectas hay muchas telas distintas no quiere nuevas no que comprar Eres mucho más serio que mis guardaespaldas habituales. <risa> a ver, igual guardaespaldas que se busca esta. ¿Tengo nombre? <risa> Creo que me he equivocado de camino, pero bueno, le ah. he hecho un vistazo. Ahora se lo sabe, sí, sí, no me he equivocado un poquillo. Eh, para la izquierda, ¿vale? Y, y luego para la derecha. ¿Sabes? Me acuerdo de todos a ver. Los nombres. Ya me he despintado, Nicolás de mis guardias cuando puedo envío regalos a sus familias Por aquí cara cara ¿Sí? si vamos a buscar tus telas estarás contenta en serio claro que sí gracias Valle mira aquí tienes tela no, estas tienes son tela mirada interesante <coughs> perdón gracias cuidado con la guardia <coughs> Ya no está haciendo ojitos y todo La cara Venga, vamos a ver Ahí la máscara de Anubis ¡Vamos, Pegaso! ¡Dame la fuerza, Pegaso! Muera eso de los ya estamos Caballeros cerca. del Zodíaco Bien Qué buena serie, niño La de los Caballeros del Zodíaco <risa> Vamos A esta muchacha no le pase nada Está más para allá que para acá Ajá, fin, unas telas que tienen buen bueno. aspecto. Ahora transporta las oh, telas ¿Te Hombre, claro, para eso estamos para... para ir de mulo de carga Vale, ven Ok, mira el hipopótamo Qué guay, tío Ahora han robado el caballo Quédate aquí, no te vayas Suelta esto, ¿no? <coughs> <coughs> ¡Vamos! ¡De mi caballo, tío! <coughs> ¡Vamos, vamos, vamos! vamos se va, tío! ¡Vamos! <coughs> si se me pone ese delante Se que corre más menos, la verdad, tío Un poquillo lentillo ¿Y ¿Este qué pasa? ¿Le tengo que pegar el viaje o qué? Flechazo, porque. Se me va, ¿eh? Tengo que pillar un caballo o algo. A ver. Un flechazo le voy a pegar. Un romano. Vamos. Ok. Ven para acá, Pegaso. Tranquila, chica. Vamos a casa. Hombre, la no. de tu dueña te echará de menos. <ríe> Pegaso, ¿eh? Toma ahí, nuestro Pegaso. Sí, te sí, además que. Caballo. Parece que corre más, eh. Sí, sí. Ah. Está guapo, está guapo. Mira la talaya. Vamos. Aquí va un poquito más lentito, parece. Va entrando a la ciudad, se pone en modo automático Vale, a 50 vale. Claro que sí, amiga Aquí Cuidado está. Aquí está Y el otro también vale. Será fácil, pero bueno Pegaso, Hay fue a ver cómo estaba su herradura solo se ha ido un momento oh, había oído algo de alboroto pero según lo que dice mi princesita eres el héroe del día Puedes ser mi guardia para siempre <risa> ¡Oh, por favor, padre! Ya, ya no quiere contratar para siempre permanente en no <risa> la cara del valle vaya. Vaya. deja que te dé el salario de un héroe por la labor de un héroe gafidia muy bien Sí. ¿Qué le pasa a la cara, tío? Se va ya, ¿no? Miga, luego conmigo, ¿Estás listo para hacer mi personal? Sí, lo que me faltaba ya uh, Bueno, uh, no Debo seguir mi camino <risa> <risa> Te lo crees todo, <risa> no Me ha Me alegra mucho ver Que el mejor guardaespaldas de la ciudad sigue de una pieza ¿No ves? Todas estas cosillas también molan, tío Está muy bien Vale, hemos terminado la misión de cara Así que estupendo La próxima Misión, la del último Medjay, ¿no? <risa> vale, la tenemos ahí Ok Y está muy bien Aquí las habilidades Tenemos un puntito, tenemos que conseguir más puntitos vale la mayoría piden dos tres dos dos entonces pues tenemos que subir otro nivelito vale para poder darnos alguna habilidad en condiciones ese 3 una mira de putrefacción pero no sé yo esto de la putrefacción habrá que hacerlo me imagino A ser que Campeón de buceo Esa para ir para alguna localización submarina Puede estar bien Comprar materiales Dije que al, al principio me la iba a comprar Al final no me la compré Y la de... Ah, los carros de guerra estaría bien también <risa> Y muchas de esta guapa Esta no la veo Aquí el botín Esta también mola Ya digo, tres... Tres habilidad que no tenemos Así que ya está de arquero, también estarían bien dárselas, tío Vale Ya os digo que Mire soy en el aire Buah, buah qué guapo, ¿no? La vida está oh. Con voltereta y todo Pues nada, ahí estaría, ¿vale? Chavales, chicos y chicas Hablaríamos con la por última vez Y, y a ver qué, qué tal Aquí nos vamos a despedir con cara Que yo creo que ha estado muy bien el vídeo de hoy bueno, chicas y chicas, un saludo para todos, ¿vale? Y espero que os haya gustado el vídeo. Chao, nos vemos en la próxima, más y mejor.